Nuestra Constitución protege la privacidad de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas al estipular que no se violará el derecho del pueblo a la protección de su propiedad y efectos personales contra registros, incautaciones y allanamientos, salvo que estos se realicen mediante orden judicial. También prohíbe interceptar la comunicación telefónica.